La consolidación empresarial continúa siendo considerada un objetivo prioritario para el desarrollo económico y social de España, siendo el crecimiento y el aumento de la dimensión de nuestras pymes una parte fundamental para alcanzarlo. La pyme se enfrenta a un mundo globalizado en el que el éxito empresarial requiere el máximo equilibrio entre dimensión y eficiencia. Aquellas que lo consiguen coinciden en tres factores comunes. La especialización, que les permite acceder a un nicho de mercado rentable. Las alianzas estratégicas con otras pymes, que les permiten mantener y aumentar su desarrollo de negocio. Y el uso de las nuevas tecnologías, que permite optimizar los recursos disponibles. El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y en colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, y la Confederación Vallisoletana de Empresarios pusieron en marcha Valladolid Consolida, un programa de consolidación empresarial destinado a microempresas o pequeñas empresas locales con potencial de crecimiento. Dicho programa tiene como objetivos conseguir que las empresas de Valladolid ajusten sus estrategias a los mercados actualizar sus conocimientos en gestión empresarial y guiar a las empresas de una manera muy cercana y con ciertas garantías de éxito en su posible salida a mercados exteriores. Durante el año 2018 se ha realizado un diagnóstico a 100 empresas de Valladolid de tres o más años de actividad y pertenecientes a todos los ámbitos, desde el industrial a los servicios. De esas 100 empresas, el programa contemplaba seleccionar a 50 en función de sus años de actividad, su número de empleados y su facturación. Con ellas se han desarrollado planes de acción para lograr su consolidación o reestructuración interna, la apertura a nuevos mercados nacionales o la posibilidad de iniciar procesos de internacionalización. La metodología del proyecto combina consultoría personalizada con cada empresa y un plan de formación grupal sobre marketing, generación de modelos de negocio, planificación estratégica o gestión de la política de precios, internacionalización empresarial, entre otros. Pues en un mundo tan globalizado como el que nos ocupa, tan digital y tan multidisciplinar, hoy la formación no es que sea un lujo o un capricho, es una necesidad imperiosa, porque queremos seguir impulsando procesos de crecimiento y de mejora continua. Echábamos en falta elementos, herramientas, cosas que nos hicieran consolidarnos y que nos ayudaran no solo a consolidarnos, sino también a crecer y a hacernos más grandes. La necesidad que tenemos de innovar, de estar en la vanguardia, de tener... Eh nuevas posibilidades y creo que el programa las eh, presentaba. Adaptar lo que es la empresa que ya existe a este nuevo negocio en el que estamos inversos desde hace, desde hace cuatro o cinco años. El cambio de, de línea de negocio hace que necesitemos una formación diferente. Y empezamos como tres amigos que se ponían a montar un negocio, sin tener demasiadas nociones de, de lo que era una empresa y de cómo funcionaban los negocios. Eh, hemos salido adelante y ahora vemos la necesidad de, de afianzar todo un poco y de, de poner un poco los, las bases que no pusimos en su día, ponerlas de un momento en el que estamos para poder seguir creciendo. A medio plazo eh, pues, se en líneas de la empresa que teníamos un poco solo en mente o en el cajón y, y nos ayude a avanzar y a crecer. Eh, iniciar un camino eh, a mayores de, del trabajo que estamos desarrollando a nivel local y regional, pues, pues pensamos que, que es importante estar en un proyecto de este tipo pues, para llegar a, a nuevos mercados. Partimos de, del mundo de, del, del mecanizado de metal. Hemos evolucionado mucho, ahora hacemos bienes de equipo, integramos ya también soluciones robotizadas y automatizadas. Y bueno, es una de las razones, precisamente es esa, es darnos también a conocer, expandir un poco la, la imagen que tenemos. Estamos muy centrados en el automóvil y también ahí estamos tocando otro, otros palos, también estamos diversificados, pero queremos seguir profundizando en este tema. Eh, bueno, nuestro principal objetivo para asistir a este tipo de cursos, sobre todo a este enfocado en internacionalización, es empezar a plantearnos el salir fuera de nuestro país. Es un camino que queremos comenzar y creemos que esta es una, una gran oportunidad para empezar a hacerlo de una forma ordenada y con unos objetivos eh, concretos. Tener un apoyo de cara a consolidar eh, procesos de gestión, y desarrollos estratégicos para canalizar para la nueva estrategia para el año 2020. Buscamos ser un poco más competitivo en el mundo de transporte, que es donde tenemos más problemas por el peso. Lo que más nos interesaba era el crecimiento, eh, pero siempre con cabeza. Y, y la consolidación de la agencia. A definir estrategias, a nuestra internacionalización, que apostamos ya hace mucho tiempo con ellos, y bueno, que nos, que nos ayuden en definitiva. Llevamos ya 14 años en, en el mercado, y bueno, la verdad es que, pues, como todos ¿no? los que hemos quedado, pues hemos superado baches importantes, y, y bueno, pues ahora llegaba un poco el momento de mirar hacia adentro, hacia ¿no? qué podemos mejorar, para pues, seguir adelante, eh, crecer y ampliar el negocio, que es el objetivo. Las principales acciones que las empresas deberán llevar a cabo a lo largo de 2019 para lograr una consolidación interna entran en los ámbitos de la comunicación, la estructura comercial, la organización interna y la correcta gestión de los recursos humanos. Durante el transcurso del programa Valladolid Consolida, cabe destacar que las empresas participantes en este escenario tienen mejor grado de madurez en el ámbito financiero y la gestión interna. Realmente es un proyecto para ti, entonces te sientes importante ¿no? porque están hablando de, de tu empresa, y realmente te quieren ayudar a ti, a tu proyecto y estamos conociendo a empresas de nuestro mismo entorno con las que podemos tener muchas sinergias que de otra forma no las conoceríamos o al menos no las conoceríamos en un ambiente enriquecedor. Todo esto hace que la formación tenga un verdadero valor añadido. Lo que más nos ha interesado de este curso es principalmente la experiencia de los formadores. Creemos que es lo que más nos va a aportar, eh, su experiencia personal y sus conocimientos. En los temas, eh, el dinamismo, el, el profesorado, eh, la atención abarca muchas cosas diferentes, ¿no? desde la formación a, a la relación con los clientes. Estamos empezando a dar cuenta de muchas cosas que no hacíamos por desconocimiento. Estamos aprendiendo a, a llevar un poco un método de cómo, de cómo tiene que, que ir la empresa y que es muy personalizado todo. O sea, la verdad es que eh, la, nuestra tutora está muy encima de nosotros y nos, nos va siguiendo muy bien. Pues estamos viendo un poquito dónde, dónde, podemos, dónde flaqueamos a nivel interno y nos está asesorando un poquito de cara a desarrollar un plan estratégico que, que nos pueda repercutir en, en, ese, en esa ayuda a mejorar procesos de gestión. Fundamentalmente la cercanía de los consultores, el trabajo directo de la mano de empresas que tienen esta capacidad para desarrollar, la cercanía probablemente también de las administraciones que soportan el programa, y fundamentalmente eh, que esto se haga en la empresa, dentro de la empresa y, por lo tanto, con la presencia de esos consultores dentro. Eh, ha sido el apoyo de un profesional con una dilatada experiencia que nos ha acompañado, eh, nos ha dicho qué debilidades qué fortalezas teníamos y, sobre todo, nos ha orientado a, a dónde ir. Pues nos pareció muy interesante porque verdaderamente eh, creemos que el trato es muy individualizado y que se, se trabaja con la empresa y con, con la situación real, buscando objetivos reales que solucionen pues, los, las limitaciones que, que podemos tener. La metodología, que es una metodología muy abierta. Eh, el grado de, de trabajo que tenemos con, con las personas que nos están asesorando en este proyecto nos permite coger otros, otros puntos de vista que, que hasta ahora teníamos otros claro, nuestros particulares pero estamos avanzando bastante, bastante en esto, en tener otros puntos de vista, otra metodología de trabajo y por lo menos nos permite enriquecernos en ese sentido. Nuestro modelo de negocio en España está bien implantado, pero a veces tenemos dificultades en replicar este mismo modelo en otros países pese a la globalización. Justamente se trata de conciliar estos dos extremos, ¿no? lo global con lo particular y en eso el programa nos ayuda. En relación con la venta en nuevos mercados nacionales e internacionales, el programa ha detectado varios puntos de interés. Dos tercios de las empresas desarrollarán nuevos productos o servicios para los mercados en los que operan. Un 58% venderán en nuevos mercados geográficos. Tres de cada cuatro empresas venderán los productos que ya tienen a nuevos públicos objetivos. La mitad de las acciones enfocadas a las empresas con vocación exportadora se engloban en una primera fase de investigación y preparación de la empresa y su producto para afrontar su salida a mercados exteriores. Un 35% de las líneas de acción definidas se corresponden a acciones de marketing digital internacional. El 15% de las empresas desarrollarán acciones comerciales directas en los mercados exteriores definidos como prioritarios. Bueno, pues lo que espero conseguir con el proyecto a, a, a medio plazo pues es ampliar la cartera de, de clientes, a largo plazo pues rentabilizar más eh, la empresa. Eh, queremos exportar un poco más y poder contar con el cambio de comercio para esas ayudas. Mejorar nuestro posicionamiento en el sector, y eh, pues para también creo que nos sirve para, para eh, crear prestigio ¿no? el, el hecho de que estés dentro de un programa de estos y te hayan escogido. Poder eh, abrir los límites de nuestra frontera española hacia el extranjero y comenzar a ofrecer nuestros servicios más allá de, de España. pues Los resultados son, como el programa indica, consolidarnos dentro, de, dentro del sector porque somos una empresa que tenemos que competir con grandes empresas y ahí es muy difícil entrar sin, siendo empresas pequeñas con estructuras pequeñas. Afianzar un poco la estructura de la, de la empresa para poder lanzarnos a, a, a un mercado fuera de, de Valladolid que estamos actualmente. el Alinear todos las, las, eh, los departamentos de la empresa para que vayan con una sola, una sola línea. Fundamentalmente caminando hacia la innovación, consolidar lo que tenemos hecho y provocar nuevas expectativas de trabajo, nuevas áreas de negocio y en el entorno en el que nos movemos otra vez dentro de un ambiente de provincia buscar colaboraciones con empresas que tengan actividades afines en esa economía circular, en esa economía colaborativa en la que creo que podemos avanzar todos. Pues el resultado a medio plazo sobre todo es eso, un, un crecimiento de la agencia y consolidarnos como una agencia fuerte de, de marketing online. Esperamos que a medio y largo plazo nos permita seguir nuestro roadmap, seguir creciendo y consolidando en España y fundamentalmente crecer y consolidar mucho más rápido y con mucho mayor volumen en los mercados internacionales. Y esperamos que tener más clientes y que estén más satisfechos, que lleguemos a, a un mayor número de de clientes potenciales y reales, tanto en Valladolid como en la provincia. Nos abramos otras puertas, que cambiemos un poco nuestra óptica, nuestra forma de, de, de, de llegar al público, de llegar al a los clientes que tenemos y a nuevos potenciales clientes, nuevos sectores. El resultado, como cualquier otro resultado empresarial, es el crecimiento, que esto se medirá en términos de eh, entradas en nuevos mercados, en nuevos países, eh, conseguir nuevos distribuidores en otras plazas y demás. Justamente de eso se trata, de poder entender mejor el mercado internacional para que con nuestro modelo de negocio podemos llegar a más sitios, más lejos. Durante el año 2019 se realizará un proceso de seguimiento de cada una de las empresas para conocer el grado de consolidación y valorar su crecimiento dentro del programa bajo dos parámetros. Generación de empleo e incremento en la facturación. La consolidación del tejido empresarial vallesoletano, sin duda, provocará un aumento en la calidad de vida de sus ciudadanos.